Esta temporada ciclónica no ha afectado al país en cuanto a tormentas y huracanes se refiere. A pesar de ello, el director regional de la Defensa Civil Juan Pablo Inoa explica que se esperan lluvias a consecuencia de una vaguada. Lo que tenemos es vaguada, temperatura bastante alta y la UNAME vigila, está vigilando lo que es un sistema desorganizado en el Pacífico y el Atlántico, ya que... Estas lluvias son provocadas por una onda tropical que acaba de pasar por nuestro territorio y sale de nuestra zona de responsabilidad. A pesar de la poca actividad de huracanes, y Inoa llama a quienes residen próximos a ríos y cañadas a mantenerse atentos ante cualquier variación. Y dijo la entidad que representa está preparada para brindar asistencia. La defensa civil cuenta con seis botes en nuestra área de la provincia de Duarte y están determinadas en el Bajo Yuna, Guaraguao, Villarriba, Osto, Castillo, en cada lugar hay un bote o motores a borda, un director con eh, socorristas, voluntarios, y están preparados de una manera técnica para acudir a cualquier situación que se presente, como lo demostramos en el huracán María. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.